La disposición ineficaz del título de valor por causa, que no fuesen las previstas en, las, en estas, lo que hemos comentado, se pueden originar, pues, eh, puede dar origen a otras acciones judiciales dependiendo del negocio jurídico o acción causal que la hubiesen eh, producido. Eh, el proceso de ineficaz del título de valor, eh, subrayamos, se desarrolla en la vía sumarísima, ¿no?, eh, a diferencia del Código procesal Civil, que indicaba pues, el título abreviado. ¿no? Eh, ¿Por qué la sumarísima? Porque son los plazos más cortos y, teóricamente, pues, otorga mayor seguridad eh, de una, un pronunciamiento rápido del juez, sobre todo porque los títulos pues, requieren eh, circular. Contra 15 presenta, presenta la acción contra los obligados principales y los solidarios, eh, se cursa notificación respectiva a quienes tienen que cumplir la obligación adherida al título valor también eh, a las empresas del sistema financiero si estas son las que están obligadas al pago. ¿no? Por ejemplo, si una empresa le paga un empleado por servicio a través de un título valor que haya cobrado en el banco, la demanda será dirigida contra la empresa que emitió el título valor y contra el banco respectivo contra la empresa, contra su empleador, para que emita un nuevo título valor, y contra el banco para evitar que pague. Y finalmente algunas normas de derecho internacional aplicables a los títulos valores. Unas reglas. ¿no? Eh, si una persona se va a obligar a aceptar un título valor, ¿no? eh, ¿qué reglas rige? Las reglas del lugar donde la obligación haya sido contraída. ¿No? Si ha sido la obligación contraída en el Perú, se regula por las normas del Perú. Si la obligación ha sido contraída en Santiago de Chile, se regula por las normas del Estado chileno. ¿No? La persona incapaz para obligarse, según la ley del lugar donde haya sido contraída, quedará válidamente obligada si hubiera intervenido en un título de valor cuyo pago debe realizarse en un país conforme a la legislación esa misma persona fuera capaz de obligarse a cambiar y a mí. A ver, ¿a qué nos referimos esto? Por ejemplo, en el Perú, no ¿la mayoría de edad a qué edad se, se, se adopta? ¿Mayoría de edad? 18, 18 profesor. 18 años. ¿Hay algún país que tenga una edad distinta? Estados Unidos, 21. Claro, sí. Estados Unidos, 21. Ok, entonces, digamos, si alguien, eh, un peruano, ¿no? se obliga frente a una empresa americana a pagar un título de valor eh, teniendo 18 años, ¿no? este, posiblemente si lo revisan desde el punto de vista de la legislación americana, no sería capaz. ¿no? Pero, ¿qué ley se le rige a él? La ley es su nacionalidad. ¿no? Así es. La formalidad de los títulos valores. ¿Cuáles son las que rigen? Rigen la ley del país donde ha sido emitido. Si es emitido en Perú, rige la ley peruana. Ahora, ¿qué sucede si el título quiere disfrutarse en otro país? ¿No? Eh, puede ser que falten requisitos ¿no? eh, de forma. Pero ¿qué deben tenerse en cuenta? Que el lugar de su emisión es el Perú, por lo tanto, basta que cumpla con los requisitos de la ley peruana. Naturaleza, modalidades y efectos de las obligaciones contenidas en un título se rigen por la ley del país en que haya sido contraído. Si no se indica en el lugar, en el país donde debe cumplirse la obligación principal que representa, ¿no? y si no, por la ley del país de su emisión. Entonces, hay diversas, dos, tres circunstancias. Uno, eh, que un título de valor se ejecute en el país donde ha sido contraído. No hay problema. Si no se indica el país, no el lugar donde cumplirse, la obligación, de repente la obligación debe cumplir en Ecuador. Y si, no, si esto no consta, en el país de su emisión. El, los efectos de las obligaciones que corresponden a personas distintas a la obligada principal se rigen por la ley del país en el que haya intervenido. Y con respecto a los plazos, ¿no? Eh, se, los plazos para el ejercicio de las acciones derivadas de título este valor se rigen de acuerdo a la ley donde estas acciones se ejercen o deben ejercitar. ¿no? Básicamente estamos hablando de las acciones cambiantes. La ley del lugar de pago o de cumplimiento de la obligación determina si la aceptación puede limitarse a una parte. Si el tenedor está obligado a aceptar pago parcial, forma y plazos de protesta, formalidades sustitutorias, la forma de acto necesario para el ejercicio, consideración de derechos etcétera. Entonces, eh, para efecto de cumplimiento de la obligación, ¿cuál rige? ¿Dónde rige? El lugar donde debe efectuarse el pago. ¿no? Esa es la ley, digamos, que es competente para estos efectos. Y antes de darle pase, cerramos. Señor Mesa, adelante. Sí, profesor, este, en el caso de, de protestos y, por ejemplo, puedes tú cambiar... Tu, tu forma de pago, en caso que no tengas algo completo, en ese momento, porque a veces hay contratos que son definidos, ¿no? Tienes que pagarme tanto y tanto, pero a veces no puedo, quiero adelantar algo, si la contraparte acepta, ¿puedo hacerlo? ¿O no es así? Sí, ¿no? Puede, digamos, tiene una letra, puede fraccionarla, puede novarla por otras, ¿no? Eh, puede variar la forma de, de, de ejecutar la obligación, ¿no? Siempre tomando las seguridades de invalidar el título si este, si la forma de pago se modifica. Claro, pero si la, otra, si la contraparte también acepta, si no acepta, ah, entonces en se puede cumplir. Es bilateral, es bilateral. No hay, no hay otra forma. Sí, es en bilateral. Ah, ya, listo. Listo. Caballeros, señoritas, terminamos la parte teórica de hoy. Voy a darle una última repasada a la asistencia y pueden ir a la sesión nueva a revisar lo que va a ser su práctica de hoy, que está bastante interesante. A ver, Ambrosio, Ábalos, Bravo, Campos, Caruamaca Capa, colla Cermeño, Carmen Rosa, Choque. Doctor Ambrosio, buenas noches. Señor Ambrosio, ¿cómo está? Señor Ambrosio, una preguntita. La semana pasada le indiqué que su, su trabajo no habría, pero no me lo envió. Eh, lo envié al WhatsApp y eh, usted me indicó eh, con ah, sí, recibido. Sí sí sí, sí. So, sí, sí, sí. está bien. Si sí, aquí, lo, aquí lo estoy viendo. Rosana Campos, Carroamaca, Capa, Coya, Cermeño, Choque, Cruz, del Valle, Paula Díaz, presente autor, buenas noches, cómo está, Biondi Dorado, Dorado Biondi, Faustino Díaz, José Gomero, Julio Guamaní, Lisette Huanca, Marta Huari, Lidia López. Yolanda Lozano. Victoriana Mendoza. Fidel Mendoza. Violeta Mendoza. Mayra Mera. Presente, doctor. Buenas noches. Mayra. Sí, doctor. Ok. Doris Naval. Inés Neira. Julio Oliveira. Franco Yola, Lauro Paredes, Francisco Reyes, Uber Rodríguez, Néstor Rojas, Kenny Rosales. Presente, doctor, buenas noches. Ana, ¿Cómo está? Ana Rosas, Hugo Salas, Alfredo Sedano. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, señor. Ricardo Silva. Mirta Sequeiros, Gloria Ticona, Robert Ticona, Teodoro Vázquez, Justo Villano. Presente, doctor. Don no, Justo, ok. Doctor Ahí. Sánchez García Luisa, doc, por favor. Doctor, San... ¿me escucha? Sí, hace un momento le puse asistencia. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Okay, Oficina, gracias, por favor. Okay, listo. Doctor, buenas noches. Díaz hecho. Listo, señor. Muy amable, gracias. Bien. ¿Raculaine me puso asistencia, por favor? Sí, sí lo pú. A ver, de todo modo, déjeme, porque la memoria es frágil, un segundo. Sí lo pu Sí lo pú, Víctor Ernesto. Sí, está asistente. Gracias, doctor. Listo. Bien, eh, el tema de hoy, en la práctica, es que tienen tres casos y ustedes tienen que, en forma grupal, eh, indicar qué pasos van a seguir y si es que amerite una demanda ineficacia de título valor, redactado. Son dos casos nomás. Dos o tres son. Dos. Un no, no, profesor. Dos, no, dos doctor, no, dos. Sí, son dos, no, profesor. Profesor, no. ¿puede repetir, por favor? Me fue un ratito y regresé. Ya, eh, tienen ustedes, en forma grupal, que analizar cada caso, eh, señalar las acciones que deben realizar y redactar las demandas de nulidad, de ineficacia y título de valor que amerita. ¿Ok? Entonces, vamos a formar los 10 grupos. Bueno, el, los grupos que ustedes ya ya tienen, ¿no? Sí, profesor. Usted nos da la sala y nosotros entramos los grupos. Ya. Entonces, doctor, doctor. Ya tenemos los grupos formados por afinidad. Simplemente lo crea. A las salas, como siempre lo he y nosotros ingresamos, doctor. Ya. Doctor. Entonces, eh, igual que la semana anterior, eh, trabajan ahora, por favor. Ya tienen suficiente tiempo para hacer las dos demandas. ¿Ya? igual ahí están las, las indicaciones en el virtual. Te voy a abrir los grupos de una vez para que vayan a trabajar. Eh, doctor nos está mandando ya salas pre, preestablecidas. Pero... Ah, perdón, perdón, Hay un error acá de un minuto acá no fue un lapsus. Vamos a sí, cerrar Sí. Listo. Cerrado. Ya. Unos 10 segundos y resale este todo. No se olvide la presentación de su trabajo. Cheque que esté bien alineado, ¿no? Con su sangría correcta. No, revisen la ortografía, ¿no? Doctor, no, disculpen, a... los grupos que tenemos ya con, por afinidad, ¿no es cierto? Sí, sí, por afinidad. ¿no? Pero que okay. estoy esperando que el sistema me dé 20 segundos para que de, ustedes puedan formar un grupo voluntariamente. Ok. Listo. Doctor, pero... a mí no me figura en ninguna sala en mi celular. No, recién voy a crear. Ah, ya, yeah, ok. Eh, recién okay. Voy a crear. Ahora sí. Ya. Ya está la sala para que ustedes eh, eh Escojan la sala y formen por su grupo. Sala 2, ya. Doctor, buenas noches. Me regresó otra vez a la sala principal. Estaba en la sala 2. No, no, lo que pasa es que se habían puesto salas obligatorias, ahora ¿sala van a ser voluntarios. Y ahora, ¿cómo va el hijo la sala? Compañero, tiene que entrar en la sala de acuerdo al grupo que ha conformado por afinidad. Ya tenemos grupos formados, tiene que ah. ingresar de acuerdo a eso. Kenny, Kenny, ya, disculpa. Emily, sala 2, Kenny, sala 2. Sala pero... no Emily, Emily, ¿qué sala? Sala 2, por favor. Kenny, sal no, no. Y vuelve a entrar, Kenny. ¿Ya? Sal y vuelve a entrar. Sale de esta sala y vuelve a entrar a la sala 2. Ya, ya, ok. Gracias, profesora. Ventúreme en la sala 5. A ver, don justo un segundito. Emily. Y entra a la sala 2, Kenny. Sí, y estoy ya, estoy contigo ya. ya Buenas noches, ya. gracias. tenemos el examen. ¿Ya? Entonces, este... Doctor, disculpe, cada grupo, ¿no? Cada grupo. Perfecto. Sería interesante si se dividen los temas, ¿no? Ustedes de, de manera autónoma, como, como, como grupo, como aula, se dividen los temas y nos, nos indican, pues, este... las 20 preguntas, ¿no? Yo las reviso, eh, corregimos algo y las compartimos para todos. ¿Ok? Okay. Eso. Perfecto, doctor, perfecto, muy bien, gracias, está bien. Listo. Doctor, ¿y el trabajo de día, hasta este, este, cuándo tenemos plazo para enviarle? Hasta, hasta las 12, voy a ampliarlo, ¿ya? Eh, ¿ya? Doctor, gracias doctor. doctor todo, gracias, doctor, Buenas noches, solamente nos faltan unos puntos, por favor, si podría ampliar. Ay, ya, ya, ya lo dijo, creo que a las 12. Sí, ¿no? hasta las 12, ¿ya? ya. Do doctor, con referente a las preguntas que tenemos que enviar, ¿cuántas preguntas son, por favor? 20 por grupo. Ok, perfecto. Gracias. Lo ideal sería que ustedes coordinen para que se este, este, dividan los temas, para que sí. no haya preguntas este, repetidas. ¿no? Ya ustedes lo pueden hacer. ¿Dónde va a ser enviado, profesor? Lo envían al, al WhatsApp. Por oh, grupo. Grupo número grupo tanto... Este tema, claro, este grupo de número tanto, sus 20 preguntas. Número, grupo número tanto, otros 20 preguntas. Y así para no... no este, y, claro. Y no se haga ¿Vale? un... Ajá. Pero para que sea sí. ordenado, para que sea ordenado. Ah, sí. Yo solo hice una consultita, la alumna Nancy Cruzado. Eh, sí. ¿Va a haber preguntas de práctica en el examen? Eh, sí, pero muy cortas, ¿no? porque el formato del aula no permite dejar preguntas muy largas. Podría ser una, una pregunta u otra para razonar, pero muy sencilla, no, no se solo... Profesor, ya, ya, ¿pero nos que... va a doler la cabeza? No, no, no creo. No creo. Profesor, una, una, para... una suficiencia, doctor. ¿Qué? Por favor, que esas preguntas para escribir, póngalo al último, doctor. No sea maldito, por favor. Eh, va a ser difícil que ponga para escribir porque eh, sí, es complejo, porque tendrían ustedes que adivinar la frase correcta. ¿no? Sí, hemos y si tenido la frase correcta. La respecto, ¿No? Mejor para marcar nada más. Para marcar, Mejor para marcar. Para marcar. Pero Doctor, doctor, una consulta. ¿Y cómo sí. se llama? Las preguntas son desde la primera, desde la primera diapositiva no. hasta la actual. O no. Solo de la, segunda, de la, de la, de la clase de la quinta clase hasta la clase de hoy. Ya, perfecto, buenos. doctor. Gracias. Muchas gracias. Ya, yo le voy a compartir las diapositivas, este, en unos minutos ya en el aula virtual, todas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos gracias. desde la semana 5 a la semana 9, doctor, ¿correcto? Así es. Bueno, entonces, bien. se organizan este, eh, ya aquí por, para que se los temas y ya, con eso tendríamos todo el espectro. Correcto, doctor. Listo. Gracias. Listo, entonces, nos vemos. Buena semana. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches.